Partido de cuartos de final juvenil 2023. Fantasmas de la IMA recibe a Halcones de la Universidad Veracruzana. Para la patada de Quito, el equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana. En esta patada de Pico. que recibe por el número 3 Sebastián Reynoso Elitano. El torre va el número 7 y terminar para esta primera ofensiva. La entrada se toca de un bodine por el centro. para el equipo de los Fantasmas de la Lima viene aquí con su pase rápido dentro al morro nuevamente rompe el gol Por el número 7 viene aquí con una se desplaza por el centro y está claro nuevamente ganas en series primera oportunidad viene aquí con un centro alto se le entrega a Dominic por el centro la oportunidad nuevamente viene aquí con su comedor ahora el centro por el centro y el tercero la jugada tercera viene aquí con un pase corto para Póngiric por el lado izquierdo que y esta se anota el encuentro con esta primera oportunidad para el equipo de fantasmas de la liga. Viene aquí con una base recto y terminaremos los controles nuevamente para esta segunda oportunidad de 10. Viene aquí con un intento de pase, empieza a desplazar y está claro, para el Y viene con la jugada Octa se le entrega a Dominic, que se desplaza por el centro, ganando ya esta cuarta oportunidad y una. Tenemos la jugada que intenta el equipo. Viene con el bestia, número 12, lo no en el primer día. Para el los jugadores. Ahora está el coreback número 13, Ventano. Viene aquí con una jugada retardada para el número 12 la jugada de engaño se desplaza por el centro ganando Llegas número 3 el tango tenemos que jugar intenta y el balón suelto, es el mismo el que recupera y entra a la zona de anotación ahí vemos la jugada a cargo de Sebastián Reynoso por el número 3 se le entrega al gorro y entra a la zona de anotación La jala por el lado izquierdo para recibir el jugador número 32 de los halcones. Se desplaza por el lado izquierdo. El equipo de halcones, con el número 8, en los controles. El equipo de la se le entrega a su corredor y está llegado inmediatamente. Los izquierdas por avanzar. Por el número 8, el su que se desplaza por el centro y está esta A pelotaje tercera y largo para el equipo de Alcones viene aquí con una jugada de caño se empieza a desplazar este jugador salta su valor que es completo para el número 9 rompen el fondo los jugadores de la Universidad de la cruzada. se la van a jugar en esta cuarta oportunidad del coreback. Número 8, hay pañuelos en la jugada. se empieza a desplazar el coreback y ahora avanzar el colega número 8 al contexto. Y con la jugada para su correo que está aquí. Segunda oportunidad para el equipo de arcones. El core va 8 más rodando del lado izquierdo. Al número 30. Es un pase incompleto La oportunidad de 14 por avanzar gol se está en lado derecho Muy, muy adentro Tenemos que Jugada intenta este número 8 Viene aquí con el número 9 Y una probable impactada de vez Para el equipo de la Universidad el el de El número 8 la elección Alago Braque número 22 Javi Chávez El número 3 Ahora Alago Braque por el back Y aquí con la jugada Se le entrega Dominic por el centro se Empieza a desplazar ganando yardas. Siete pickers. ahora se le entrega a Héctor por el centro de corredor número 12 centro a su número 24. Patada de despejo en esta cuarta oportunidad. Una patada de por el lado izquierdo. Para la recibir La suelta. Sigue en la ofensiva del equipo de fantasmas. que jugar también con un pase de la 18. número 18 allí nuevamente por la que el equipo de los fantasmas jugó el año número 7 en allí con un pase con esta patada elevada por el centro muy buena por cierto la recibe el número 9 Aquí el, el encuentro bueno, aquí vendremos con esta segunda oportunidad para el equipo de los actores a correr el correo número 8 y no lo deja la defensiva segundos en este Los fantasmas a cargo de Iker número 81 el partido 2. Viene con esta pata elevada. controles pues aquí con la jugada de engaño para el número 5 Dominic que no será cambiable para el Así que se por el movimiento el centro y aquí una ver, que aquí la oportunidad tenemos que jugar en el los halcones con el número 8 veremos qué jugar e intentar en esta primera oportunidad el equipo de visita con un pase a su número 24 que se empieza a desplazar por es una oportunidad y tres ya las que va a pasar el equipo de Vichita. Primero y diez. Ya saliendo la de zona de vento, el equipo de los halcones Hay otro hombre en movimiento. Viene aquí con un intento de pase hacia el número 9, sin completo. Fenomenal con los jugadores. La segunda oportunidad de 10 para el equipo de los aracones y el número 9. De visita, los halcones. Muy importante esta tercera para el equipo de los halcones. Hay un hombre muy bonito, número 32. Y aquí con un intento de paso se disparan los linebackers. Nuevamente, el número 81, Iker. Y el pinita número 23, a filiar esa pelota. El, el pinita, claro que sí por el centro, se desplaza por el lado derecho, acelera el pinita controles, hace un intento de carrera con Dominic, y es el líder para los fantasmas de la liga, y... se disparan algunos jugadores, viene con Dominic, número 5, que empieza a acelerar, Yeah. la tercera oportunidad y corto por allá hay un disparo de los linebackers ahora se entra la tercera oportunidad y largo para el equipo de los santones El coreback número 8 viene aquí con un centro de pase está claro cuarta oportunidad para el equipo en esta muy importante Cuarta portilla Tiene equipo con un centro de pase Que es completo a su número 9 Lo primero primer. el primer Con el 10 para el Córdova número 8 La segunda e importantísima oportunidad para el equipo de visita, Los Alcones. Vamos eh, a cerrar este coreback número 8 a su número 9. Y la tercera e importantísima oportunidad para el equipo de Los Alcones, coreback número el número 8, hay una jugada para el número 9, que se avienta, y es un extra para el expedito Salmón, no hace una jugada de engaño. Para el equipo de los halcones, va el número 8, viene aquí con una jugada de engaño de Fitch buscando a su receptor número 10 para el equipo de la Universidad de La Susana. Por el número 8, viene aquí con un pase pantalla su número 9, que es completo, se empieza a desplazar por el Gracias por ver entregado entrega a por el momento nos indican los señores oficiales que termina el encuentro con marcador favorable para los fantasmas de 15 puntos por 6 puntos del equipo de los halcones